Este proceso en que esta mujer, Karen Oviedo, acusada de matar a su pareja y al hijo de este hombre que tenía nueve años, está sentada en el banquillo de los acusados. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal Guso. Como les digo, que las dos muertes fueron causadas y ocasionadas de la misma manera. Y lo muy importante, que ambos podían salvarse si se hubiera contado con información que nunca... ...aportó, porque obviamente su designio criminal... ...hacía que no tuviera ningún interés la señora Karen Oviedo... ...en decir qué era lo que posiblemente habían consumido ambas víctimas. Como petitorio, una vez que termine de rendirse toda la prueba... ...y tengamos que alegar, estamos convencidos que unas que ustedes deliberen... ...y hayan visto toda la prueba que se va a producir... ...van a poder concluir de modo unánime, como exige la ley y más allá de toda duda razonable de que justamente Elías fue asesinado insidiosamente por Karen Oviedo. y que este como les digo no fue el único hecho que cometió la acusada Karen Oviedo. insidiosamente es actuar mediante engano oculto o disimulado para perjudicar a alguien este es justamente el método que eligió la señora Karen Oviedo para asesinar a Elías y a Rolando.